Hoy vamos a hablar de La teoría del doble vínculo Como terapeuta familiar sistémico, es esencial tener una comprensión profunda de la teoría del doble vínculo. Esta teoría ayuda a explicar cómo las personas pueden quedar atrapadas en patrones autodestructivos, lo que lleva a disfunciones y conflictos dentro del sistema familiar. En este artículo exploraremos la teoría del doble vínculo, su autor más representativo, y cómo se puede aplicar en la terapia familiar sistémica. ¿Qué es la teoría del doble vínculo? La teoría del doble vínculo fue presentada por primera vez por Gregory Bateson y sus colegas en la década de 1950. Se refiere a una situación en la que a una persona se le dan mensajes contradictorios, por lo que es imposible responder correctamente. Por ejemplo, se le puede decir a un niño que hable y ser escuchado mientras también se le regaña por interrumpir a los demás. El niño queda entonces confundido e indefenso. Incapaz de satisfacer ambas demandas. Esto puede provocar ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos. Batesen creía que los patrones de comunicación de doble vínculo eran comunes en las familias y que podían conducir a una variedad de problemas de salud mental. Argumentó que los dobles vínculos se usaban a menudo como una forma de controlar a los demás y que podían transmitirse de generación en generación. ¿Quién es Gregory Batesen? Gregory Bateson fue un antropólogo, biólogo y filósofo inglés ampliamente considerado como el autor más representativo de la teoría del doble vínculo. El trabajo de Bateson se centró en el estudio de la comunicación y su relación con los problemas sociales y psicológicos. Él creía que la enfermedad mental no era solo un problema individual, sino más bien el resultado de patrones de comunicación disfuncionales dentro del sistema familiar. Batesen también estaba interesado en la cibernética, el estudio de cómo los sistemas pueden autorregularse y mantener el equilibrio. Aplicó principios cibernéticos a su trabajo en terapia familiar, argumentando que las familias podían verse como sistemas en los que cada miembro desempeñaba un papel en el mantenimiento del equilibrio. Aplicación de la teoría del doble vínculo en la terapia familiar sistémica. En la terapia familiar sistémica, la teoría del doble vínculo se utiliza para ayudar a los terapeutas a comprender cómo los patrones de comunicación dentro de la familia pueden conducir a disfunciones y conflictos. Al identificar los dobles vínculos, los terapeutas pueden ayudar a los miembros de la familia a ser más conscientes de los mensajes contradictorios que reciben y a desarrollar estrategias para responder con eficacia. Una forma de hacerlo es animar a los miembros de la familia a hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos y necesidades. Esto puede ayudar a romper las barreras de comunicación y crear un entorno familiar más solidario y colaborativo. Los terapeutas también pueden utilizar técnicas como la reformulación, que implica la reinterpretación de comportamientos problemáticos desde una perspectiva más positiva, para ayudar a los miembros de la familia a desarrollar patrones de comunicación más constructivos.